¿Qué más podemos tener? Podemos tener text textarea. El text textarea tiene, bueno, nombre y ID, como todo el resto, pero va a tener columnas y filas. Columnas y filas en lo que respecta es un recuadro, por ejemplo el típico caso de comentario, donde es lo mismo que si fuera, si estuviéramos en C Sharp, eh, sería un textbox multilínea. ¿Sí? Acá podría poner, por ejemplo, un label, y acá comentarios, y este lo podría poner, acá si no tengo que poner el for, ¿sí? y acá nos quedaría el label con la cantidad de filas o líneas que nosotros queremos. Si quisiéramos poner un, un video, etiqueta video, solamente con eso, esto es HTML5, y el src yo acá tengo preparado, eh, adentro donde estamos trabajando voy a poner una carpeta que se va a llamar media, donde ahí adentro voy a tirar... El tema no era MP4. Bueno, voy a agarrar este, por ejemplo. Control C. Y me voy a agarrar imágenes imágenes y la voy a colocar ahí y al tema de música lo tenía preparado pero no sé a dónde fue a parar todo eso eh, le voy a poner eh, música bien Video tan sencillo como poner punto barra media y un videito corto, ¿sí? Con eso tenemos el video ahí, lo voy a acotar, le voy a poner eh, width eh, 300 píxeles, ¿Sí? Nos aparece ahí el video, pero no hace nada. Si hago clic y no hace nada, lo que podemos hacer es ponerle, en principio podríamos ponerle la propiedad Autoplay. Con Autoplay, automáticamente, sin que hagamos nada, se empieza a ejecutar. No tenemos manera de pararlo. ¿Ustedes escuchan el audio? Del video para saber nada más. Creo que entran por tu micrófono. Sí, no, no, no, no, no se transmite por ahí. Bueno, eh, entonces el de audio no lo van a escuchar. Podemos ponerle controls. Y con control ya aparecen los controles. ¿sí? Lo podemos re reproducir, lo podemos avanzar y retroceder directamente desde los controles. Muchas veces cuando uno usa un video, sobre todo esos videos que son fade in y fade out, o, o del procesado, lo que está mostrando ahí es el primer frame, ¿sí? el primer fotograma que aparece, que, que encima muchas veces está en negro. Y a veces uno no quiere mostrar lo primero que aparece, el primer fotograma. Entonces lo que le podemos poner es un atributo póster. Y en póster, por eso puse la foto, agarré una foto cualquiera, podríamos poner igual que las imágenes, ¿sí? la dirección de donde hay una imagen. Entonces arrancaría con esa imagen mientras no se está reproduciendo el video, ¿sí? y cuando empezamos a reproducir el video, desaparece la imagen. ¿sí? Eso es todo lo que podemos hablar. Reproductores de Javascript hay un montón. Este es, esto es lo que viene directamente y lo implementa el navegador. Algo rápido, y así vemos algo de Javascript. Espero que cierre esto. Tengo, me voy al script. Al video le voy a poner un ID. ID. Eh, la etiqueta video no es de formulario. Eh. La estoy viendo ahora dentro del formulario, pero es una etiqueta aparte. de. de no, no hay que transmitirla con el formulario. De hecho, la voy a poner afuera del formulario. ID le voy a poner eh, video en los scripts en el manejador de eventos ya deben listener acá voy a poner led video voy a poner led play y voy a poner led stop Al HTML acá abajo le voy a poner dos botones. Botón play. Su ID va a ser play. Y un botón stop. Su ID va a ser... Incluso podría, bueno, no lo voy a hacer para no tardar porque abriría una puerta acá que podría bajarme dos iconos, un icono play y un icono stop, y embeber acá adentro, dentro de las etiquetas del botón, y poner un img con la imagen del, del simbolito de play o el simbolito de stop. ¿Sí? Podría hacer eso. Bien, ahora lo que tengo es los botones acá: un botón play y un botón stop. Vamos a suponer que le quiero sacar el control. Le saco controls. Le voy a poner stop en mayúscula. Y ahora desde el script yo podría agregar manejadores. Primero a video. Video va a ser igual a document.getElementByID. Video. Y play igual a play y stop es el botón stop. Y lo que podría hacer ahora es play punto a en el evento click y que esto tenga una función de flecha gorda. Y acá adentro voy a tener eh, que cuando haga clic, video.play. Sí, video es una referencia a la etiqueta video. Entonces, tiene una propiedad que es play, que es que se ejecute. Y lo mismo voy a hacer. Con el botón stop, pero el video le voy a poner pausa, debe tener pausa, a ver, lo voy a pausar. Entonces hago play, se empieza a ejecutar y con stop le aplico pausa. Y con play lo sigo ejecutando y con stop le aplico pausa, ¿sí? Como para si no quisiera usar ¿sí? la, el control, lo que me propone el, el navegador, yo podría, con todos los métodos que tiene el reproductor, podría hacerme mi propio reproductor con la propia interfaz. Pero en Internet hay un montón gratuitos, hay algunos pagos que lo que pueden hacer ustedes es, se bajan la librería, que es un archivo JS, que lo que hacen es incorporarlo al... Al, lo que tienen ustedes sería, si ustedes hacen el JS abajo, este tendría que estar antes, y le incorporan la etiqueta al, seguramente tiene su archivo JS y su archivo CSS, incorporan la etiqueta al, al HTML y utilizan distintas interfaces y distintos skills que ustedes podrían poner para que no sea el, el por default. Si queremos poner, volvamos al index, la etiqueta audio funciona básicamente igual, audio, y acá podría poner punto barra media y pasarle un archivo mp3, que no lo van a escuchar, pero es lo mismo que el, el video. Puedo poner controls, puedo poner autoplay, ¿sí? Puedo hacer lo mismo que con otro, lo único que no tendría sentido acá es poner un póster. Y lo que me va a aparecer acá abajo la interfaz, ¿sí? Donde yo lo estoy escuchando, pero ustedes no, donde uno lo puede manipular y esta interfaz la implementa también el navegador, ¿sí? Fíjense que incluso tiene, eso se puede habilitar o deshabilitar, de poder descargar de manera local el tema o no. hay un input que se llama eh, File. El input File lo que tiene es esto, que dice elegir archivo, no se, no se eligió ningún archivo. Y cuando lo presionamos, se nos abre una ventana del navegador donde podemos elegir el archivo y, lo que, y el value, nosotros le podemos setear, tiene distintas propiedades, pero no me las acuerdo, pero hay una propiedad que podemos decir cuáles serían los archivos por default, como yo no sé tiene nada, fíjense que acá me dice todos los archivos, pero yo podía podría seleccionar eh, que me que directamente me busque, me haga una búsqueda de los que tengan extensión mp3, o .avi, o jpg, o, o txt, de acuerdo a donde esté seteado, esa, eh, para, lo, para qué quiera yo levantar eso, ¿Sí? Y lo que me va a devolver va a ser el path de donde está ese archivo. ¿sí? La dirección de donde levantarlo Y yo después podría pasarle un archivo al servidor. Después más adelante vamos a ver cómo podríamos pasarle al servidor una foto, por ejemplo. Si yo quisiera cargar en un formulario una imagen, todos los datos que fuimos viendo de una persona y una imagen, bueno, yo anexaría esa imagen al formulario a través de un input file y... Después vamos a ver cómo se pasan las imágenes a un servidor. Bien. Eh, creo que más o menos vimos la, la, las más comunes de todas las, las etiquetas. Ah, algo que quería mostrarles, como, hay unas que vienen de, de de HTML 5.2, pero no vienen al caso. Eh, Dialog, que nos muestra un, una ventana modal, eh, como cuando ustedes abrían un formulario modal, si lo abrieron, en, que tomaba el foco y quedaba en el centrado en la pantalla. La Dialog está buena en el sentido de que, yo podría, la, la la voy a poner porque está buena para implementar, si yo quiero que me aparezca un, eh, puedo poner en una ventana modal un formulario, tapiola, como para que haga esa aparición, y desaparezca cada vez que quiero hacer el alta o no. Podría poner acá abajo, voy a poner medio trucho, unos BRs, ¿sí? BR. Y acá voy a poner dialog. ¿No le implementa? Raro. Dialog. Raro que no la reconozca de manera nativa el Visual Code. Raro. Yo acá adentro podría poner, por ejemplo,. Eh, un H2 que se llame imagen eh, naturaleza podría poner un IMG punto barra, a ver si la agregué, punto barra, imágenes, oh. Voy a usar esa misma imagen. Y qué sé yo, Sarasa, un párrafo, Loren. Si yo refresco, no se ve el dialog. Para que se vea el dialog, tendría que ponerle Open. Lo voy a hacer por... Por código. Al Dialog le voy a poner un ID. Eh, que se va a llamar Dialog. Voy a poner un botón. Que se va a llamar Abrir Dialog. Y voy a tener un ID. BTN. Eh, en el script le voy a agregar un lo voy a conseguir primero voy a decir let eh, botón acá voy a poner botón es igual también podría hacer esto sino que si lo voy a usar solamente acá, podría ser directamente document. Me btn Id Btn dialog, y acá ponerle el punto a deben listener que cuando haga clic acá dentro. Puedo agarrar una referencia, o lo puedo hacer antes. Podría poner acá, eh, voy a sacar fuera LED, lo Si no necesito, lo pongo fuera si, lo, si fuera a usar esa referencia en distintas funciones. Si yo la fuera a usar directamente acá, no hace falta que la ponga global. Ahora lo estoy haciendo un ejemplo que se me ocurre ahora. Entonces acá podría decir... Eh, Dialog es igual a id. Dialog. Y entonces acá adentro voy a hacer. Y ya van a ver un adelanto de lo que van a hacer el manejo del DOM. Dialog. Y yo le voy a setear un atributo directamente por JavaScript. Entonces, dialog.setAttribute. Y lo primero es eh, el atributo. El atributo es eh, open. Y el segundo es el valor true. A ver si esto funciona. Ahí me abrió el... el no se vio. Lo voy a poner al inicio para que se vea. Voy a ir al HTML y este dialog que está acá, me lo voy a llevar para arriba. Lo voy a poner como primero en el body. Oh, no lo puedo a ver. me lo llevé al inicio y el botón también me lo voy a traer arriba porque si no, no se va a ver le voy a agarrar este, el botón control control X control b entonces, tengo acá el botón, abro el diálogo y queda abierto y todo el resto está abajo. Es modal, ¿sí? Ocupa toda la parte de la pantalla. Lo que tendré que hacer ahora es cerrarlo. También lo puedo hacer por código. Voy a agarrar adentro del diálogo y le voy a poner otro botón. Adentro de la etiqueta Dialog. Ahí podría poner un formulario, ¿sí chicos? Fíjense, es distinto a lo que es un pop-up, porque un pop-up abre una nueva instancia del navegador, abre una ventana nueva. En cambio, fíjense que esto se muestra por arriba y de manera modal, pero el código está en el HTML. Entonces, ustedes podrían poner un formulario dentro de un eh, dentro de un dialog y tener botones de alta, baja o modificación, y cuando aprietan ese botón les va a abrir el diálogo con el formulario y pueden hacer que cuando van a enviar el dato se cierre o sea se envíe la información y el formulario se cierre sí de manera muy fácil esto antes de que exista el diálogo había que hacer un montón de codificación en en JavaScript entonces a este botón que está ahí lo voy a llamar le voy a poner una X, ¿sí? como para cerrar, va, se va a llamar btn cerrar, y en el javascript lo voy a llamar LED btn eh, botón cerrar, acá dentro Doc, eh, documento no hace falta que le ponga esto eh. lo voy a hacer directamente id btn cerrar punto adeven listener clic Y acá en el manejador, flechita, voy a dialog.remove. Fíjense, esto, esto que les voy a mostrar ahora, es una de las eh, contras, es una de las contras que tiene eh, JavaScript al no ser fuertemente tipado. Fíjense esto. Dialog es un objeto de tipo control. Y yo esperaría, ven que hago dialog. Quiero escribir remove remove attribute. Y como no sabe lo que es, como no es tipado, como Dialog puede ser cualquier cosa, porque fíjense que cuando nosotros nos traemos una referencia a Dialog, decimos document.getelemenbyid Dialog. Esto es como si devolviera eh, un puntero a void. No sabe el tipo de datos, qué es lo que va a venir acá. En esa cadena, Dialog, no se sabe... ¿Qué va a ir ahí? Si nosotros tuviéramos funciones fuertemente tipadas que retornan algo de un tipo, o lo pudiéramos castear, o se pudiera saber qué es lo que es eso, acá me funcionaría mejor el intelligence, me diría eh, mejor las opciones. En realidad acá cuando yo puse punto, que aparezca set attribute, en realidad lo toma Visual Studio Code porque ya lo, lo utilicé acá pero no porque sepa de qué tipo es esto. Entonces, muchas veces, medio que nos vemos obligados a acordarnos de memoria cómo es el método. ¿sí? Por ejemplo, acá yo me tengo que acordar de memoria que era setAttribute en low camel case Y acá lo que quiero hacer es remove removeAttribute y lo que le voy a remover es el atributo open esto lo vamos a ver más adelante, esto es toda una clase de manejo del DOM, que es el document object model, que es una manera de recorrer los objetos de el, del HTML a través de un árbol, ¿sí? Bien. Entonces, con un botón le agrego el atributo open y se lo seteo en true. Yo podría hacer un set attribute open y ponerlo en False, pero se lo saco directamente. Abro el cuadro de diálogo, acá está el botón, cierro el cuadro de diálogo. ¿Sí? Abro, cierro. Yo podría dimensionarlo, darle algo también con CSS, lo que sea, pero ahí tienen, esto es nuevo, nuevo, nuevo, es HTML 5.2 que me permite realizar... Eso, está ahí. Bien. Lo que les voy a mostrar ahora es cómo eh, cómo hacer que no... Creo que lo hice hoy, pero no me acuerdo. Eh, cómo hacer que cuando aprieto el submit de un formulario eh, que no se me vaya a otra página. El, el comportamiento normal de un formulario sería este. Sería que yo al formulario, en el action, por ejemplo, ponga, eh, no sé, si estoy en el mismo sitio, página1.php y el método que sea get. Esa sería una manera de hacerlo. ¿Qué pasaría? Yo tengo la página, pongo enviar datos, y fíjense que automáticamente me está tratando de pegarle a la página 1.php fíjense en la URL le pidió el servidor al mismo localhost ¿sí? La página 1.php signo de interrogación y acá le mandó las cosas que tenía. Lo, cuando manda nombre igual es Cadena vacía, porque yo no, no completé nada, no le puse recuerden ni nada. Cuando un, en un input no pongo nada, va cadena vacía. Fíjense que va la URL, es hasta el signo de interrogación. Y a partir del signo de interrogación van los datos. Y cada uno de los datos va a clave igual valor y van separados entre ellos por el ampersand. ¿Sí? Eso, si es post... Y si es, si es get, va en la URL. Y si es post... Fíjense que en, en el post no va en la URL, en la cabecera de la petición, sino que va en el cuerpo. Pero sin embargo, le pegó, o sea, no la encontró, pero le pegó a le quiso pegar y enviar la información a la página 1.php. ¿Y qué pasa con eso? El comportamiento por default del submit de un formulario es escaparnos. O sea, se mandan los datos a la página y la página actual del formulario es reemplazada en el navegador por la, por la respuesta a ese envío de información, a esa petición. Lo que nosotros queremos es que no tenga este comportamiento por default el formulario. ¿Sí? Lo que queremos hacer es que en el momento que alguien quiere enviar información a través del formulario, cancelar, abortar el submit, permanecer en la página donde estamos, nosotros leer la información del formulario, procesarla y hacer la petición por Ajax, sí, Hacer la petición de manera asincrónica. Esta manera de hacer la petición es de manera asincrónica. Entonces, ¿cómo vamos a frenar esto? Así. No importa que quede esto. Pero, acá, lo que yo quiero es tener una referencia al formulario. Entonces, adentro de mi manejador de LOAD, acá me puedo hacer un let form. Bien. Eh, formulario, acá adentro, en alguna parte... Esto está dicho todo a la Bartola, si ¿sí? estoy haciendo todo sobre la marcha, después habría que ser un poco más ordenado en cuanto al código. Pero sepan que lo estoy metiendo, estoy capturando la referencia en el manejador de eventos del LoAd. Entonces acá voy a hacer form es igual a document. Ah, no, podría ser algo. Formulario podría, fíjense que no tiene ID, el formulario. Yo podría haberle puesto al formulario un ID y capturarlo con GetElement por ID. Pero otra manera de agarrarlo al formulario es de la siguiente. Así les muestro distintas maneras. Yo podría decir document. Punto, y el documento que es la página HTML tiene un array de formularios. Document.forms. En este caso tiene un único formulario, pero podría tener más de uno. Pero igual, aunque tenga uno, es un array. Si yo quiero agarrar el único elemento de un array, lo voy a tener en el índice 0. Entonces voy a decir que forms, yo podría poner form igual a document.forms, así, 0 Para tener la referencia. O directamente usar eso. Y decir, el, el formulario, punto... Ad event listener, Z, Ad event de ese formulario. En el evento submit, quiero manejarlo. No sé por qué, me, no me deja ver la. Me pone el, el tooltip ahí arriba. Eh. Recuerden que en los eventos se lanza un objeto de evento que yo lo estoy capturando. Para los que no sepan, chicos, en, porque por ahí la mayoría no lo sabe y me ven haciendo cosas y no lo saben, en JavaScript no hay sobrecarga de eh, métodos. En una función yo puedo pasarle la cantidad de parámetros que quiera. Yo puedo, todo depende de cómo yo programe una función, pero no, si yo hago una función que va a recibir A y B, si quiero la llamo solamente con un parámetro, o si quiero la llamo con más parámetros. Los parámetros de más, no va a haber lógica de programación dentro de la función para eso, o sea que van a quedar ahí muertos, pero no se va a romper nada. Yo le puedo pasar hasta 256 parámetros a una función. ¿sí? Si yo, okay. Imagínense que ustedes eh, en c podían sobrecargar un método y decir, te paso dos enteros, o te paso dos enteros y un flotante, o te paso dos, dos enteros, un flotante y un string, y de acuerdo a cómo le iban pasando... O te paso un entero, te paso dos, te paso cuatro, te paso... Un... De acuerdo a la firma de la función, el nombre y la cantidad de parámetros y el tipo de datos, ustedes podían hacer sobrecargas. Acá no. Acá nosotros podemos, puede haber funciones que reciba tres o reciba dos o reciba una. Y yo tengo que hacer a la función robusta, lo tengo que trabajar de alguna manera que admita que yo pueda verificar, eh, controlar la cantidad de parámetros que me llegan y hacer el, implementar el código de acuerdo a lo que me pasaron. Eso lo vamos a ir viendo cuando veamos más a fondo JavaScript. Por ejemplo, si yo le paso dos parámetros si no le quiero pasar el primero, podría pasarle, le tengo que pasar igual, pero le pasaría null, coma y le pasaría un parámetro, el segundo parámetro. O le paso los dos parámetros que corresponden o en vez de pasarle, si no le voy a pasar el segundo parámetro, le paso el primero, y no necesito pasar el, como segundo el null. ¿sí? Porque si no llega, ya es un null. Pero si hay un orden, y yo, algunos de los que están en el primer orden, a la izquierda, no los voy a pasar, tengo que respetar esa ubicación y completarla con null, y después le paso a los que sigan. Y para que, lo vamos a ver más adelante, pero todos los parámetros en JavaScript que les llegan a una función, van a ir a un array, de, lo, de arguments, ¿sí? los argumentos que llegan a la función. Y nosotros vamos a tener que verificar adentro del código de la función, vamos a levantar desde el argumento. Y en una función, cuando la declaramos, ¿no? cuando la, la, en el desarrollo de una función, no hace falta que pongamos var y el nombre del parámetro. Acuérdense que Javascript no es débilmente tipado, tiene tipo de dato, pero cuando declaramos una variable no tenemos que definir de qué tipo es, sino que la declarábamos con var la declarábamos con let, y es de tipado dinámico, o sea, lo que le tiremos va a adoptar ese tipo de datos, Javascript. Entonces, en una función, vamos a suponer que yo pongo una función acá, function, porque por ahí ustedes están viendo que yo a veces a una función le paso e, acá no le paso, pero acá le paso, y por ahí eso puede generar una confusión. Entonces a una función. Para definir, si, si va a tener tres parámetros, le puedo poner A, B y C. No tengo que poner bar A, coma bar B. De hecho, me tiró un error. ¿sí? Entonces, directamente le pongo el nombre que van a tener los argumentos. Acá me falta un nombre para que no me proteste. Ahí está. ¿Sí? Y tampoco las funciones eh, dicen si devuelven o no algo. Yo una función la puedo terminar con return o no, y yo acá no tengo que especificar lo que retorna. Una función cuando no retorna nada, o sea, todas las funciones devuelven algo. Pero cuando una función no tiene return, devuelve undefined. ¿Sí? Como para que... Después vamos a ver bien, un poco más en profundidad, Javascript. Desde ya les digo que podríamos tener un curso de 40 clases de Javascript. ¿sí? Javascript lo vamos a ir viendo en la medida que lo vayamos necesitando lo vamos a ir incorporando, pero no podemos abarcar eh, la totalidad del lenguaje. ¿sí? Bien. Entonces, obtengo una referencia al formulario, al evento submit, le agrego un manejador y e va a ser un objeto que va a recibir el manejador, la función encargada de manejar, y que eh, si existe, si recibo el E, lo que voy a hacer es decirle que está manejado ese evento. Y eso lo hago con E.Target. No, E.Target, no, porque si fuera el target estaría hablando del formulario, no estoy hablando del formulario, estoy hablando del evento. Entonces es E.Target. Prevent default. Prevent default es una función, es un método que tiene eh, eh, todos los objetos de tipo evento y me sirven para decir, no hagas tu comportamiento por defecto, ¿sí? yo me encargo. Entonces al hacer el prevent default, fíjense ahora, voy a poner un alert solamente acá, alert. Eh, Cancele cancelé el envío del formulario. Si hago enviar datos, fíjense que ahora no nos fuimos de la página, estamos en la misma, estamos en el index HTML, pero ya no nos escapamos al página 1.php, sino que nos quedamos acá. Yo puse el alder solamente para, para que vean que una vez que yo cancelo el envío de la información, puedo hacer lo que quiera con el código. Sigo estando acá. ¿sí? Pero pude capturar elementos de que el tipo, de, de, el, normalmente el usuario completa el formulario, le de puedo aplicar alguna validación, le puede decir, te falta un, un, un campo, hace esto, hace aquello pero yo me doy cuenta cuando el tipo quiere enviar la información y lo que digo es no nos vamos a ningún lado, cancelo ese envío y ¿qué estaríamos haciendo ahora? Que lo vamos a hacer más adelante, sería capturar la información de todos los controles. Si eso fuera el alta de una persona, nosotros teníamos tendríamos el objeto persona y configuraríamos con toda esa información un constructor de la persona y tendríamos esa nueva persona. Y lo que estaríamos haciendo es, a través de AJAX, pegarle al servidor, a la API que le vamos a dar nosotros, a una ruta en particular, el ruta de alta persona, a través de JSON le estaríamos mandando ese objeto de tipo persona. Lo que haría el, el, el backend, el servidor que vamos a dar nosotros implementado en Node, es mandarles una respuesta con un OK, el backend se va a encargar de validar, que estén todos los campos de la persona, que estén válidos, y si está todo OK, les va a devolver un OK. Entonces esa respuesta a ustedes les va a permitir decir persona dada de alta satisfactoriamente o lo que sea, o un todo para atrás que no, no se pudo dar de alta a esa persona. Y en el caso que se haya podido dar de alta, cada vez que ustedes van a, a, a modificar la digamos la base de datos, porque en realidad no va a haber, vamos a simular una base de datos, pero a ustedes no, no les importa, cada vez que van a modificar el servidor, por ejemplo con un alta, va a ser un insert en una base de datos, y les dé el ok, ustedes lo que van a traer, tener que hacer es como si hicieran un Select asterisco. Algo vieron de base de datos, creo que algo un conocimiento mínimo de consultas SQL deben tener. No tenemos que hacer consultas SQL acá. Sí, ustedes la van a tener que hacer en programación 3, pero acá no, porque ya se encarga el servidor. Ustedes lo que le van a tener que hacer en una ruta es traer todas las personas. Entonces, se traen un, va a venir un array de personas en JSON. Ustedes con eso van a armar una lista, una tabla, donde en cada fila de la tabla va a haber una persona. Entonces, ¿cómo es la modalidad? Ustedes dan de alta, se genera un objeto, lo mandan al backend, el backend le dice listo, y ustedes se traen todas las personas del backend y refrescan una tabla. Después ustedes, vamos a ir viendo, van a hacer clic en algún elemento de la tabla, en alguna fila de la tabla y cuando hacen clic en alguna fila por Javascript va a haber que tomar los datos de esa persona que está en la fila, cargarlos en un formulario y que aparezca un formulario con los datos de la persona donde ustedes hicieron clic. El formulario original es un formulario de alta que va a tener dar de alta, cancelar. Y el formulario cuando ustedes hicieron clic en alguna fila de la tabla, va a levantar un formulario que va a tener el botón. En vez de alta, va a tener un botón que diga Modificar, Eliminar, Cancelar. Entonces, ustedes pueden modificar los datos, aprietan el botón Modificar, se aborta ese lanzamiento, ustedes capturan esa persona, capturan el ID, y lo que van a hacer es un update, o sea, le van a pegar una ruta que va a ser modificar persona, por ejemplo, y le van a pasar a esa persona. Entonces, ¿qué va a hacer el backend? Va a agarrar a la persona, se va a fijar el, el legajo, por ejemplo, y va a actualizar la base, y les va a devolver OK o no. Y en ese momento, a ustedes les quedó la tabla vieja, porque vamos a suponer que esa persona cambió el número de teléfono, ustedes cambiaron el número de teléfono y le pasaron ese, ese, esa nueva persona a la base de datos. La base de datos lo actualiza y les dice ok, pero ustedes se quedaron con la tabla, con la persona, con el dato viejo. Lo que tienen que hacer es, como modificaron la base con el, como en el eh, update, ustedes se traen de vuelta a todas las personas y refrescan la tabla, o sea, esa tabla se destruye y se refresca con el la nueva cantidad de personas. Entonces le va a aparecer en la tabla la persona con el dato modificado. Ustedes hacen clic en alguna persona, la persona se carga en el formulario y aprietan el botón eliminar, abortan el formulario, capturan el legajo y le van a pasar a una, eh, a una ruta de la API el legajo a esa ruta, eso si se lo pasan un número a esa ruta, le están diciendo al servidor que elimine el objeto con ese legajo. Si es un legajo válido, el servidor le va a decir ok, y si les dice ok, ustedes se traen de vuelta todos los datos. O sea, si insertan, si modifican y si eliminan, y está ok, se traen todos los datos para refrescar para refrescar la tablet que se actualice, que seguramente en esa nueva refrescada no va a estar la fila de la persona que eliminaron. Así es como se trabaja en una single-page single place application. ¿Sí? Si ustedes estuvieran trabajando en una aplicación conectado, ustedes cada actualización que están conectados le pegan a la base de datos. Y ustedes podrían hacer, si estuvieran en sellar, yo le hago ejemplo de sellar porque es supuestamente la última materia que vieron tendrían algo que sería un doble bindeo. Ustedes estarían trabajando en un array. En... Nosotros vamos a estar trabajando. Usted, lo, lo, lo que ustedes se traen es un array. Lo que pasa es que se actualizan el array que tienen en el frontend. Y ese array se va a ver se va a ver implementado gráficamente. Ese array que va a estar en la lógica, que va a ser un, un objeto array en la lógica del... Navegador, ¿sí? en el JavaScript, en la memoria del cliente, ustedes lo van a ver implementado en la interfaz gráfica a través de la tabla. Entonces, vamos a implementar lo que se llama un modelo MVC, modelo vista controlador, donde el modelo es la base de datos, la vista es la, inter la, la, la interfaz gráfica, lo que yo veo, ¿sí? el HTML, y el controlador es el JavaScript, que va a ser de nexo. Entre, es el que conecta el modelo que está en el backend con la vista que está en el frontend. El modelo está en el frontend. Hay una parte en el frontend y una parte en el backend que es la que me, me hace la, la validación de los datos y el acceso a la base de datos. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Y es lo que pasa en cualquier API. No estamos inventando nada. En un API del clima, en lo que sea. La programación moderna... No me vienen páginas, sino que me vienen datos en JSON. Objetos en una anotación de Javascript. Y yo me traigo todo. No hago la petición. Podría sí, pero normalmente no lo hago. Yo, hoy en día, es más rápido traernos todo una, un string de datos y lo vamos a parsear en la página. Entonces, si yo tengo un array y yo tengo una tabla, vamos a suponer que tengo un array de empleados, yo podría tener un filtrado, un, un select, que diga por sexo. Entonces, en el select puedo tener todos, hombres o mujeres. Si selecciono en el select, por default vamos a suponer que vienen todos, pero si yo selecciono mujeres, no pido mujeres al, al backend. Yo ya tengo el array con todos. Entonces eso lo hago en el front voy, voy a seleccionar las, las mujeres y de la raíz de personas que tengo voy a filtrar las mujeres y voy a actualizar mi tabla con las mujeres. ¿Sí? hoy en día se trae todo. ¿Por qué? Porque antes el navegador era medio tonto en lo que sea motor de JavaScript, pero a partir de Chrome, a partir del 2008 tienen demasiado poder los navegadores. Entonces, no se pierde tiempo en que la lógica vaya al servidor. En una aplicación actual, el servidor, antes, como la lógica estaba en el servidor, y el servidor les tenía que armar la página, y el navegador lo único que hacía era mostrarla, los servidores eran mucha máquina potente porque tenía que implementar mucha lógica de programación. Hoy nada más que el servidor, es una interfaz de validación y de acceso a base de datos. Entonces, al servidor es CRUD. ¿sí? Nosotros hacemos un CREATE, o sea, insertamos, le, le, le mandamos a guardar algo, le pedimos tráeme todo y yo me arreglo. ¿sí? No hacemos consultas a la base de datos. Normalmente yo le pido algo, le pido tráeme todo. Y nosotros vamos a ver cómo con, función, con programación funcional vamos a poder hacer proyecciones, vamos a poder hacer eh, filtrados. ¿Qué significa con proyecciones? Que si yo tengo, por ejemplo, en una tabla que me muestra nombre, apellido, edad, yo puedo decir que me muestre solamente el nombre, o puedo decir que solamente me muestre el nombre y el apellido, o el nombre y la edad. ¿sí? Yo puedo decir la las columnas que quiero que me muestre. Eso lo vamos a hacer local. Yo puedo decir, por ejemplo, que si, no sé, eh, tengo un conjunto de alumnos con sus eh, promedios, yo podría decir que en un textbox, con una consulta apretando un botón, que me muestre... El, la edad del que tiene el promedio más alto, o el promedio de edades, o lo que se me ocurra. Pero todo en el frontend. Del backend no se olvidamos de todo. El backend lo usamos para va a tener cuatro rutas. Guardame este dato, este objeto, modificame este objeto, eliminame este objeto, o tráeme todos. Y toda la lógica de programación la vamos a hacer... Le estoy contando más o menos... Eh, la primera parte es poder hacer un ABM, como les decía con los formularios, y la segunda parte va, va a ser hacer todo ese manejo, toda esa manipulación de los datos en, el, en la interfaz gráfica. Sí, eso va a ser la, la segunda parte, que sea responsive, que haga todo ese manejo de la información. Eh, y, es, y se llama los microdatos. Que es muy importante en una página web actual, profesional. Yo me voy a. Si yo me voy a Chrome. ¿Sí? Y digo. ¿Cuál es la. Eh, ahí se lo tenía hecho. Capital de Argentina. Esto. Me muestra data de la capital de Argentina. Me dice Argentina, capital. O sea. Esto hace un par de años no se podía hacer. Esto es algo que implementó Google con Microsoft. ¿Sí? Con Yahoo. Los buscadores, lo, lo realizan los buscadores de, y tiene algo que ver con lo que yo les conté la vez pasada, de, de SEO. ¿Cómo hace Google para hacer esto? Lo hace a través de lo que se llama microdatos. Hay una página que se llama schema.org. Esto se los tiro como una muestra y que y que ustedes después, si les interesa o sepan que existe o el día de mañana eh, sepan a dónde tienen que ir a buscar esa información. Esto, eschema.org se juntaron, fíjense, Google, Microsoft, Yahoo, Yandex, son motores de base de datos, motores de, de internet, eh, buscadores, y lo que implementan es hacer justamente ese reconocimiento. ¿Qué año se filmó eh, Back to the Future? Me, no me lo dice, pero porque se ve que lo puse, eh, lo voy a poner en inglés. Yeah. Ahí está. Por ahí si, si le mezclo la mitad, tendría que haberle puesto en qué año se firmó volver al futuro. ¿Sí? O todo en español o todo en inglés. Bien, me dan los datos. Eso de dónde sale. Eso sale de acá esquema.org yo por ejemplo acá tengo esquemas esto me aparece una lista de un montón, un montón, un montón de cosas, desde un producto desde un blog, desde un artículo de diario desde un artículo escolar de cualquier entidad de cualquier entidad que se les ocurra película, libro eh, lo que sea está modelado una estructura con las propiedades que tendría esa entidad. Entonces, vamos a suponer. Lo más común. Me agarro una movie. ¿Sí? Tengo una película acá. Acá pongo more. Y acá dice la, canonic, la URL canónica. ¿Qué es esto que dice? Esquema.org.movie. Me lo copio. Copiar. Y acá me dice... Todas las propiedades que tendría una entidad película, actor, eh, país de origen, director, duración, quién hizo la música, la compañía productora, tráiler, tráiler es una, una URL, algún tráiler, acerca de. Bueno, todas características, todas, todas, todas, todas características de una película. Entonces, si yo me hago una entidad, por ejemplo nosotros podríamos usar si hiciéramos una inmobiliaria, nuestra entidad sería la venta, o sea la propiedad a vender que la propiedad a vender podría tener eh, una descripción, un precio una foto eh, cantidad de baños cantidad de ambientes si tiene garaje o no tiene garaje si tiene pileta o no tiene pileta tendría un montón de, de propiedades pero yo para hacer la semántica, que es que la web tenga significado, tendría que decorarla esas propiedades para que los motores, de, los motores de búsqueda entiendan el significado de lo que yo estoy guardando en una entidad o en un artículo. Nosotros le tenemos que agregar a las etiquetas, de acuerdo a esta descripción, unas ciertas características. ¿sí? Por ejemplo, si yo estaría guardando los datos de una película, yo podría hacer esto en mi index.html. HTML. Imagínense que yo tengo esto que está acá. Vengo acá y digo eh, article. Article es una etiqueta semántica. Adentro del article puedo tener eh, h2, que es la descripción. Acá podría poner, no sé, una película. Eh, volver al futuro y acá podría tener un párrafo que sea eh, director, dos puntos y acá dentro un span y acá dentro poner robert cmx sí y podría tener acá un párrafo que tenga duración Dos puntos y acá un span que sea, qué sé yo, dos horas, 45, no, lo que sea, la duración. Yo tengo esto, pero el motor, el motor de búsqueda no sabe que eso es una película. No sabe, sabe que hay ahí etiquetas y sabe que hay datos. ¿Sí? Pero no entiende que eso es una película para... Hacerle entender y al motor de base de datos que esto es una película y que cuando alguien le haga una búsqueda acerca de películas tenga en cuenta mi página y que por ahí toma datos de mi página, nosotros tenemos que implementar ese esquema. Y en el esquema, sí lo puedo traducir al español, me puedo ir a la documentación, y comenzando, acá les va a decir, medio de lo que yo les estoy contando, y lo que hay que, lo que, hay que entender es esto, ítem scope e ítem type. Entonces, en la etiqueta donde yo estoy rodeando lo que quiero esquematizar, por ejemplo en este caso article, porque todos, todos los datos de la película están ahí adentro, Voy a poner, y fíjense que me lo autocompleta Visual Code. Item, Scope. Scope, acuérdense que era ámbito. Ámbito del ítem. ¿Cuál es el ámbito del ítem? El, no sé si el, el, el ámbito del ítem es el article. Y seguidamente, tengo que poner de qué tipo va a ser ese ítem. Entonces, ítem, type. Tipo de ítem. ¿Qué pongo acá? Eh, lo que estábamos viendo hoy. Me agarro la película. Acá tengo todo lo que tiene que ver con un esquema de películas. El item type es esto que está acá. Lo copio y lo pongo en el item type. Ahí. Le estoy diciendo que esto es un esquema de tipo HTTP Movie. Y en cada una de las propiedades, por ejemplo, acá estaría el title. Me fijo acá. está la propiedad title a ver en la t qué raro bueno estará name estará la propiedad a ver espera m bueno Habrá que, no me acuerdo ahora por cuál, vamos a suponer, qué raro, control, eh, title, subtítulo, bueno, a ver, name, no, bueno, duración, sí, tengo duración, entonces, ¿qué tengo que hacer? Donde tenga la duración, por ejemplo, acá, en este spam, en la etiqueta donde el contenido de la duración, tengo que poner item prop. Y ahí, duration. Sí, le pongo la duración. Y, por ejemplo, en el director, donde está? Adentro de esta etiqueta. Entonces, item prop, director. Y así voy completando todo. Y si yo quiero validar esto para ver si realmente me lo reconoce, agarro esto, Control-C. Y acá pongo herramienta sí, herramienta de prueba de datos estructurados Google. Me voy ahí. Fragmento de código. O le paso la URL para que me reconozca todo lo que está en la página, pero como no la tengo en ningún servidor, le paso el fragmento, ejecutar prueba, y me lo valida. Me dice qué está bien y qué está mal. Fíjense, se requiere un valor para el campo name. Estaba name, no lo encontraba. Pero si estuviera acá, el nombre de la película, item prop name, lo guardo. Control C, me va a tirar la, la imagen, pero para que vean que nueva prueba, pego el código, ejecutar prueba, y ahora le, me protesta por la imagen, pero fíjense que me reconoció la película, el nombre, la duración, me pone los datos, o sea, fíjense que eso que hace ahí, es lo que haría de dónde obtendría información para armar eso que les muestra Google, porque no se olviden que eso lo desarrolló Google con Microsoft, o sea que, Bing, también lo utiliza y Yahoo, o sea que Yahoo también usa estas cosas me falta la imagen porque le tendría que haber cargado la imagen de la película para que, para que aparezca ahí ¿sí? y me recomienda me lo tira como advertencia eh, lo que me está diciendo con el error es, mira que no le voy a dar bola ¿sí? si a, ese, a esos datos de películas vos me los mandas sin imagen, no lo voy a pasar de largo y lo que me recomienda es que la fecha de creación de la película. Bueno, se lo tendría que crear y cuando me dice que está todo ok, significa que está validada mi página para esto. O sea, va a estar dentro de las páginas observadas por Google. Otro ejemplo y, y ya lo termino. Eh, lo mismo pasa con Facebook. Yo solamente les, se los dejo picando para que ustedes entiendan que no es nada más tirar un HTML y se acabó. Que es muy importante todo esto para las web modernas. Cosas que hace un par de años los webmasters no les tenían que dar bola, hoy les tienen que dar bola. Por ejemplo, Facebook eh, implementa un protocolo que se llama Open Graph. ¿Sí? Open Graph. Es lo mismo, van a ver que hay un montón de artículos que en las etiquetas Meta van a tener esto, OG. OG title, OG type, OG imagen. Fíjense esto. Clarín. Me agarro esto. Esto que está acá. Es un artículo. Esperemos que cargue. Aparece una imagen. Sí, es un póster. Bien. Me voy a mi Facebook. Quiero poner esta nota. Entonces me copio la URL, control C, y la quiero postear acá. ¿Qué estás pensando, Cristian? Control B. Fíjense automáticamente automáticamente me cargó todos estos datos de esa nota. Una imagen, la URL, una nota, unos links. ¿sí? Todo esto tiene que ver con Open Graph. Los, los motores de búsqueda van a levantar, les van a chupar información de las páginas y van a mostrar algo que tenga que ver con su página es preferible que ustedes le digan qué es lo que quieran mostrar, que ustedes tomen control de qué es lo que quiere que se muestre. Fíjense que esto es Google y esto es Facebook. Y ese formato, si yo me voy a Clarín y aprieto Control-U, puedo ver el código fuente de Clarín. ¿Sí? Acuérdense que lo hicimos la clase pasada. Bueno, hice Control-U hice y apareció el código fuente, el HTML de, de Clarín y lo que agarro, en la parte de arriba, donde está la metadata, me pongo, me pongo a buscar OG. Entonces acá, encuentro una meta, OG title, el título, coronavirus, desinfectar superficies, me voy a Facebook, coronavirus, desinfectar superficies, ¿Sí? el título, me voy a Clarín, vengo acá, OG Description. Es fundamental su concentración. Bueno, a ver, me voy a Facebook. Es fundamental revisar su concentración, lo que está acá. Bueno, me agarro esta etiqueta OG, la imagen, y me copio, control C, me copio la URL. Vengo acá y la pego. ¿Y qué imagen está? Es la que me toma Facebook para mostrar eso. Eso lo hace Facebook con el Open Graph. Puse esquema en Clarín, porque ya vimos que estaba... Okay y Ahí de Twitter. Y fíjate que puse esquema y me aparece todo lo que es de esquema.org. Me dice que es de tipo news article, artículo de noticias. Esta es otra manera, es una manera que se llama LD más JSON, que si vamos a esquema... .org y bajamos. Este es el de, el de película. Pero acá me da unos ejemplos. Y fíjate que cuando quiero hacer el JSON, tienes ese esquema. Arroba context, arroba type, la descripción. ¿sí? Un ejemplo de cómo sería en una película. Y esto lo usa Clarín para, descri para describir el artículo. Entonces, si nosotros hiciéramos algún artículo en, en Google, la búsqueda con alguna de estas palabras claves, nos aparecería, eh, no la página de Clarín, sino en la página de Google, la descripción de esta nota. O sea que es súper importante, no lo vamos a implementar en, la, en el cuatrimestre, en la materia, pero es súper importante, lo se los quería contar porque estoy yo justo investigando todo esto, entonces lo traigo a colación de la materia porque es recontra, recontra importante y los mejores sitios web implementan todo lo que tenga que ver con esta parte de metadata.